Buenas chicos y chicas, estamos en un nuevo video más para el canal de Danix ¿Y por qué he hecho esta presentación? Bueno, es que me, me he roto el pie, macho, que me duele un montón y no puedo mover el pie, ¿vale? O sea, eso, que me hace ilusión hacer este saludo, básicamente Bueno, que chicos, hoy os traigo la nueva sensibilidad de Wolfies El mejor jugador de mando para mí Uno de los mejores de mando en Fortnite, ¿Vale? Os traigo su configuración y espero que la disfrutéis. Dentro vídeo. Y bueno chicos, ya estamos en el vídeo de hoy. Que hoy os traigo la sensibilidad de Wolfish Y como veis aquí de fondo os dejaré unos highlights de este hombre que es muy bueno. Y bueno chicos, vamos ya sin rollos ni nada a por la sensibilidad. Y bien chicos, como veis, eh, tiene un 2,7 en construcción y un 2,6 en edición. La verdad, algo típico de mando, ¿no? Tener esa sensibilidad. Si la tenéis más o menos por ahí, está bien. Si la tenéis muy baja o muy alto, ya eso depende de la persona que la juegue, ¿no? Depende también del mando, obviamente, porque él utiliza un mando de Xbox profesional. Y bueno, que eso depende muchísimo del mando, ¿vale? Luego tenemos eh, la sensibilidad un 45% y un 43%, ¿vale? Sensibilidad de la vista. Bastante buena también. Solía, yo solía utilizar muchísimo, muchísimo esa sensibilidad. Y ahí mata Benji Fiji, <ríe> con un arcazo en toda la cabeza. Bueno, como decía, que... Esa sensibilidad que está utilizando ahora mismo Wolfies es bastante parecida a la que he utilizado yo cuando jugaba en mando. Ahora soy de teclado, seguro que me pongo con el mando y no sé jugar nada, pero bueno. Luego, chicos, tenemos la sensibilidad de vista al 8%, ¿vale? Al 8% de las dos, me ha sorprendido, está bastante bien. Yo lo utilizaba un poquito más alta, pero creo que el 8% está bastante bien porque es un mando de Xbox como digo. Y bueno, chicos, por último, ya en la zona sin uso... Pero no es lo menos importante Es bastante importante ver la zona sin uso 6% Vale, me parece bastante baja Cosa que es buena no tenerla baja Pero depende si tienes un mando roto, ¿no? Pero como digo, que depende del mando Tiene un 6% Bastante buena, la verdad Y bueno Yo como ya no entiendo, ya como no estoy entendiendo muy bien esto de La asesoría de mando Porque llevo sin jugar en mando hace 5 meses Por lo menos que llevo sin jugar en mando la verdad, eh, yo soy de PC y soy el típico que dice que es de mando este tío porque se nota, se nota bastante la asistencia de apuntado y soy yo que vengo de mando. Pero tampoco es que tenga 9-Bot, ¿sabes? Pero si sí tienen bastante asistencia de apuntado, sobre todo en un cubo. Y eso es joder muchísimo porque tienes que ser muy bueno en el teclado para dar balas así como está dando él. Y no hay que ser bueno tampoco, sino en, que en el mando. En el mando chicos no tienes, eh, o sea no tienes casi bloom comparado con el teclado. En el teclado tienes un bloom impresionante. Bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado. Si queréis más vídeos así dale like suscribiros si no lo estáis vamos a subir más configuraciones de otras propiedades. Así que sé que este vídeo ha sido cortito pero bueno para distraer un poquito al público no que un vídeo al día no viene mal. Así que eso suscribiros al canal. Y hasta la próxima. Este vídeo no ha sido muy gracioso, lo siento. Sé que últimamente estoy intentando hacer vídeos más humorísticos, pero no pasa nada. Un día o dos, no pasa nada, ¿no? Un vídeo más serio. Así que todo eso eh, es lo que yo quería decirles. Que tengan un buen día y hasta la próxima. Adiós. I'm empty, the only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step